¿Es bueno arriesgarse? ¿Quieres saber? Quédate conmigo. La filósofa y psicoanalista Andu Formantele, en su libro El elogio del riesgo, nos plantea que vivir ya es un gran desafío e implica riesgos. Por esto mismo, los miedos excesivos a tomar decisiones Solo nos limitan y nos envuelven en una burbuja, que es nuestra zona de confort. Pero arriesgarse nos hace sentir vivos. Libera adrenalina que es necesaria, ya que podemos decir que es ponerle sal y pimienta a tu ruta. Si ahora te pidiera que recordaras un momento de tu vida que te hayas sentido ganador y hayas disfrutado, seguramente... Para conseguir ese logro, tomaste algún riesgo. Esta filosofía es contraria a la filosofía oriental taoísta. La ideología taoísta nos dice que todo goce trae tarde o temprano dolor. Por ejemplo, decides seducir a una persona que luego te enamoras, empiezas una relación, pero más tarde esta persona te decepciona y entonces sufres. Por ese motivo, el Tao te recomienda desapegarte de todo y de todos, procurando no gozar para no sufrir. Segundo Formantele, no arriesgarse es estar muerto en vida. El miedo es un mecanismo necesario del cuerpo que protege la vida, pero muchas veces ese mecanismo funciona mal y se sobredimensiona. Por ejemplo, las personas que tienen fobias como es el caso de Marta, que padece de aracnofobia y encontró una araña en su casa. Esta araña se encuentra a 4 metros de distancia. Si somos objetivos, Marta no corre ningún peligro, pero en su cabeza esa araña tiene poderes especiales, vuela, es grande como una tarántula. Anne dice que los gobiernos y los organismos internacionales someten a la población a través de generarle miedos, justamente lo que nos está pasando con la pandemia del coronavirus. Los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud dan mensajes catastróficos, nos obligan a estar en cuarentenas eternas, cuando quizás la solución hubiera sido infectar a todos los jóvenes entre 20 y 30 años para así generar una inmunidad de rebaño. Arriesgarse puede llevar a perder, pero perder no es fracasar. Fracasar es en realidad no intentarlo y que al final de nuestras vidas nos preguntemos qué hubiera pasado si me hubiese arriesgado. Arriesgarse no es tirarse en paracaídas. ¿Cuántas personas conoces que se murieron por tirarse en paracaídas? Arriesgarse es cambiar de empleo, renunciar, iniciar un negocio, cerrar el negocio a tiempo, no seguir el mandato familiar como por ejemplo en una familia de doctores dedicarse a la música, irse a vivir a otro país, Tener hijos y criarlos, ser vegetariano, decidir no comprar ropa de temporada, dejar a tu pareja que ya no amas para irte con el amor de tu vida, declararte a la persona que te gusta, enfrentar a tus padres si, si eso es lo necesario o decirles a tus amigos que no. El mayor riesgo es el amor. Cuando uno ama se expone en cuerpo y alma al otro ser se vuelve totalmente vulnerable y desprotegido. Pero, ¿qué sería de tu vida sin tus experiencias amorosas? ¿Vale la pena sufrir por amor a cambio de vivirlo, con todos tus sentidos y gozar el enamoramiento? Andu Formantel murió en 2017, siendo fiel a sus ideas, hasta el último minuto de su vida. La filósofa estaba en la playa cuando cambió el clima y el área de nado se volvió peligrosa. Divisó a dos niños en peligro y se lanzó al mar para ayudarlos, pero quedó atrapada por las fuertes olas. Otros dos nadadores la sacaron inconsciente del agua y trataron de resucitarla, pero no lo lograron. Ambos niños sobrevivieron. Sin duda, este riesgo valió la pena. ¿Y tú qué opinas sobre el riesgo? Déjame tu comentario, dale al me gusta y al compartir y sigue con más Robert Daly